Eh, me le tenía en la cabeza, el teniente, de la me, me le tenía en la cabeza metida así, forzándolo, él tiene problemas, él tiene problemas problema de, de, de, de, yo lo estoy llevando a un, a un psicólogo a él, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que en el pavimento, en el forcejeo, yo caí en cada, yo vi quién me, yo reconozco y sé quién fue, lo que me agredieron y quienes lo estaban agrediendo a él. ¿Eh? Diecinueve si años tiene él. La no, yo, él ellos ellos lo tienen preso. Sí. sí. Francisco Alejandro Polanco Roque. Okay. Es Hasta el momento una radiografía me van a hacer y no sé. Que, porque yo no el dolor no me deja ni sentar mariada me sentí pero normal solamente con el dolor muy fuerte Entonces, la mayor, la usted me empujaron yo caí en cada no yo no estaba cuando a él lo detuvieron yo llegué en el momento en el momento de la agresión hacia mi hijo. ¿Entiende? Entonces eso no puede ser así porque, dime, ¿qué autoridad puede actuar así con, con un ser humano?